Una de las características principales de NumPy es que nos permite ejecutar operaciones vectoriales. No necesitamos recurrir a bucles para hacer estas operaciones, que es lo que tendríamos que hacer si trabajásemos con Python puro. Para ver esto vamos a crear dos vectores de cuatro componentes. Vamos a hacer que ambos sean enteros. 3, 14, 15, 92. Lo visualizamos. Y el siguiente lo vamos a crear aleatoriamente. Vamos a utilizar random y randint para practicar todo lo que habíamos visto anteriormente. Le decimos que sea un número entre el 1 y el 6 y que su tamaño sea 4. También lo visualizamos. Bueno, pues para sumar estos dos Arrays lo que vamos a hacer es escribir simplemente a más b. Y lo que hace son las operaciones componente a componente. Aquí hacemos 3 más 2, que son 5, 14 y 2, que son 16. Y esto mismo se puede hacer con todas las operaciones. Por ejemplo, si hacemos una resta, nos quedará 3 menos 2, 1 en la primera componente, 14 menos 2, 12. Si hacemos una multiplicación, exactamente lo mismo. Hasta ahora todos los resultados han sido enteros porque las operaciones de suma, resta y multiplicación conservan la propiedad de ser enteros. Sin embargo, si queremos hacer una división, pues ya no va a ser posible, puesto que se introducen números decimales. También lo que podemos hacer es elevar un vector a otro utilizando el operador de potencia, que es el doble asterisco en Python. Y aquí tenemos 3 al cuadrado, 14 al cuadrado, etc. Y también podemos calcular el cociente y el resto. El cociente es de esta forma. 3 dividido entre 2 de cociente da 1, 14 entre 2 de cociente da 7. Y también podemos ver cómo se calcula el resto con el operador módulo, que es el operador tanto por ciento. Lo ejecutamos y aquí tenemos todos nuestros resultados.